Gladys, mi maestra que me enseñó siempre, siempre que hables del hombre, siempre que pongas el hombre, la definición del hombre en todo lo que quieras, en todo lo que estudias, vas a ser pertinente y vas a ser feliz. Gracias. Fue una frase que armó un boquete así de grande. Gracias a mí por decirme, mire, la literatura es el ejercicio de lo humano. Gracias porque en cada libro que yo leo lo recuerdo. Gracias a todos esos nombres de maestros que aportaron esta mirada que hoy tiene uno y que uno va a seguir complejizando gracias a esa idea maravillosa que es la de ser maestro. Por eso, gracias maestro.